El día que yo nací era febrero de hielo, así que decidí que era mejor no estarse quieto. Desde entonces yo, a base de canciones, atravesando voy este paraíso del desorden. Hasta los cantautores, siempre en busca de belleza, en su sitio en esta maldita feria y ya que estoy aquí disfruto de esta gincana evitando coincidir con abogados y psiquiatras y ya Estoy aquí, intento aprovechar el tiempo, porque este sin vivir es como un videojuego. Hasta los egoístas, con su vida de miseria. Tienen su espacio en esta maldita feria Es corriente, es incluso conveniente Que la vida te dé pescozones Pero por favor, más hostias no Que no me quedan canciones que desde la mañana hasta la puesta, ando subiendo cuestas. En mi ruta diaria, que ya es de plata. En mi ruta diaria, que ya es de plata. Ya que estoy aquí, haga el favor de decirme si no es mejor vivir que dejar que la urdimbre nos vaya cubriendo, que aún hay mil batallas pendientes del acero de mi alma inconquistada.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 mi ruta diaria, que ya es de plata, en mi ruta diaria.